Qué suerte tenemos nosotros dos, somos solo un destino para dos. Podríamos ser una mina de uranio, pero lo estropeamos un poco este año. Tengo la sensación de que estoy llegando exactamente cuando tú te alejas. Siento la sensación de que te estás quejando cuando yo no entiendo nada de tus quejas. Eres el sueño de mi pesadilla, eres el hilo que enhebra la aguja, eres la pastilla de jabón natural, con ella se limpia todo lo anormal. En mi cabeza ahora existe un agujero Por donde se me escapan malos agüeros Eres quien provoca dolor en mi cuello De tanto moverme buscando el sueño Te has convertido en un bulto en mi garganta que me impide que cante, aunque canta. A veces tan cerca me siento de ti, y lo no sabes, para abrir esta puerta solo tienes tú la llave. Eres un sueño de mi pesadilla, eres el hilo que enhebra la aguja, eres la pastilla de jabón natural.